Adelante, COIN ha presentado la moción que llevará al Pleno de mañana para frenar la proliferación de las casas de apuestas y apoyar el Real Decreto-Ley del Gobierno sobre la limitación de la publicidad del juego. La propuesta incluye que no se permita este tipo de publicidad en mobiliario urbano y espacios públicos, la colaboración de equipos deportivos para que no se identifiquen con esta actividad campañas de información preventivas en centros educativos y formación para la policía local en la aplicación de esta normativa.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 Adelante, COIN también formará parte de una moción institucional reivindicativa sobre el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, considerando que la desigualdad y la violencia hacia la mujer se han agravado en los últimos tiempos y durante la pandemia. Estamos viendo un retroceso en los derechos de, de las mujeres, no solo en su nivel más extremo de violencia física y de asesinato, sino también de un ataque permanente a los colectivos